que tú creas que no se va porque vamos a Ventanilla vibró, las estrellas del momento brillaron en el Ventanilla vibró, las estrellas del momento brillaron en el callao Esperamos más o menos una afluencia de 20.000 personas que el día de hoy se van a congregar para el séptimo festival Viva Ventanilla, que es un festival internacional que ya se ha institucionalizado en nuestro distrito. Miles disfrutaron de las largas horas de música y sabor. La sensualidad y belleza estuvieron presentes con Milet Figueroa. Imponente, con un traje en transparencias que resaltaba su figura, Laura diz que actriz retornó a la chamba de las animaciones, pero en eventos selectos nada más. Yo me he hecho ese traje especialmente para Viva Ventanilla, así que toda la gente de Ventanilla, ya sabe, En espectacularmente para ustedes como lo dije no ya ahora eh, solamente animaría eventos masivos y eventos especiales no ya como continuo este. con el teatro sí obviamente viva ventanilla es lo máximo es el uno de los conjuntos más grandes que ha habido en el año no mientras mi leche llegaba los adolescentes estaban epilando a la gente. regresando a Milet. Hace unos días llamaba nuestra atención la popularidad que posee Milet, que le alcanza para compartirla con la familia, la hermana animadora, la mamá cantante y figurante, el hermano empresario. Yo solamente voy a hablar por mí, este, el que el que se pica pierde, en verdad. Y yo estoy feliz con mi familia y si, y si yo y si, la, y si la gente pide vernos es porque realmente nos gustamos, ¿no? Entonces estamos, estamos bien, no estamos haciendo nada malo. Pero su rostro cambia cuando le mencionamos a Alex, que también está de animador. Mira, ¿cómo puede una persona ya generar tanto sin hablar de nadie? Tú dime. Dejemos ya a la familia y a Alex de lado, pues es momento de ya subir al escenario, porque parece que los ánimos se calentaron. El público está ansioso por ver. ¡Miret Figueroa! ¡El aplauso chico fuertísimo para Miret Figueroa! ¡Que viene a celebrar los 55 años de ventanilla! ¡Felicidades, Miret ¡Tiene una bendita, por favor! ¡Wow! La modelo ya sabe cómo manejar estos eventos. Pide que la gente suba a bailar con ella. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, pues! ¡No te pegas aquí! ¡El que no! ¡Vamos! ¡Que suba, que suba! ¿Sí o no? valiente, sube otro y otro más, son tres así que fácil, baila con toditos son tímidos! se han venido muy tímidos esta noche chicos ayer me venían un traje espectacular para que ustedes se pongan sin sin Conmigo no es posible, la gente me Bailó con ninguno, al parecer está fuera de tren, pero paciencia, seguro ahorita se suelta y con plan B la va a romper, así que tranquilos. Claro, sí, lo que en alguna canción subirá con plan B Los reggaetoneros se pusieron en y no querían que nadie esté en el escenario ni siquiera la guapísima Milet Este fue el gran concierto de Viva Betanilla. Y para que no se quede con las ganas, lo dejamos con el maestro Andy Montañez.